Les saludo al profesor Jesús Álvarez. Soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de aquí de la Escuela Universitaria del Maresme. Trabajo para doy impacto clases en las especialidades de turismo y administración de empresas. Las asignaturas fundamentales que desarrollo aquí son las de habilidades para la dirección y la gestión de empresa, marketing y organización y gestión empresarial. Paralelamente desarrollo mi actividad como profesor también como consultor Asesorando a las empresas a ser más competitivas a través de la gestión y a través del desarrollo de estrategias de dirección. Y trabajo intensamente también con las redes sociales, dirijo el portal sedcompetitivos.com, al cual, cual te invito a participar, en el cual se dan consejos y se ofrecen diversas eh, informaciones de interés para las empresas y para los proyectos innovadores. Mi, mi actividad en las redes sociales me permite tener una amplia red de seguidores y espero que pronto te tengas en, la, te tenga en las aulas para compartir estas experiencias en vivo en nuestras asignaturas. Gracias.